Lunito va a ser o está ya liberado. Lunito ya está liberado. De apenas unas horas, Luno, Lunito, se le ha entregado a su mamá Andrea. Hoy libera al a, a Lunito. Libera un a, a Lunito. Sí, así como lo acaban de escuchar. Ya fue liberado y está con su mamá humana Andreita. Por fin este perrito salió de esa horrible jaula o sitio en el que se mantenía encerrado y privado de su libertad durante más de ocho meses. Quiero desde este canal darle infinitas gracias a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios, por estar pendientes de este caso, por su aliento, por sus buenas intenciones, sus preocupaciones y desde luego como les habíamos prometido apenas tuviésemos noticias de Lunito se las íbamos a compartir de forma inmediata, para que entendamos mejor la situación escuchemos lo que nos dice José Antonio, Lunito ya está liberado, está camino eh, de aeropuerto sino ya camino uh, de viaje a Ecuador con su mamá Andreita, este video, para explicar un poco todo lo que ha pasado en estos nueve meses, recordemos, vino desde Costa Rica, con supuestamente todas sus cosas, sus vacunas, sus licencias, su todo, pero le faltaba el chip. Retenido en el aeropuerto de Madrid, por no tener el chip. Se llevan a cabo unas denuncias, se le pone el chip ilegalmente, eh, se pega dos o tres semanas en el aeropuerto, luego lo trasladaron a una perera, donde ha estado hasta estos últimos casi nueve meses. Ha habido cambios de abogados, lo pilló yo, Dani Esteve, rescatando, y al final, pues han conseguido negociar con la fiscalía, con el gobierno, y al final han decidido... Que el perro regrese a Ecuador. Ahora ya se puede decir porque ya está camino y el proceso. Y todo este vídeo lleva por ahí. Entonces, han decidido que el perro, el proceso siga bien, por cierto, el proceso siga bien. Han decidido que el perro, el perro vuelva a su país de origen, no a Rica, de donde venían, de, de, de, de Ecuador. Entonces, pasan a Ecuador. Y en Ecuador tienen que estar X meses, no, ahora mismo no lo sé. Y luego retornar a España, y en España tendrán que hacer otra cuarentena. Para que se acabe el proceso de la entrada del único al país. ¿Qué queremos ir con todo esto? Lo Lunito ahora, como digo, va camino de, del aeropuerto Y no se sabía hasta ahora mismo el periodo a salir hoy o Entonces sea, se ha tenido que comprar un transportín eh, rápido Se ha tenido que sacar ahora el billete del 1 Lo van a tener que sacar súper rápido y Andrea también lo han sacado estos días todo, que lo bajado, todo ha salido muy rápido, muy rápido muy rápido. Y como ustedes saben, los billetes si los compran el mismo día Salen carísimo El traslado de Andrea a Ecuador, que viene Ecuador no sé si tendrá alguna familiar, pero que no. X, que no. que llegar a un país sin trabajo, sin dinero, sin nada, solamente por el laboratorio. Entonces, ¿qué quiero decir en este vídeo? Se necesita ayuda económica. Se necesita ayuda económica. No tiene que ser una gran cantidad, pero lo que puedas donar se va bien agradecido. No solo para todo lo que está pasando ya ahora. Es decir, ya ahora, e incluso a lo mejor, lo Lunito, sin ese dinero, no va a poder ni viajar. veremos que sí, pero luego en Ecuador va a hacer falta de ese dinero. Y luego para retornar otra vez a España. Así que, por favor, entre en... Luno barra Andrea y ahí van a estar el Pueblo el Paypal o como quieran donar, no tiene que ser una gran cantidad, pequeña cantidad de todos los que somos y sé que hay gente con, con gran corazón que va a querer donar y seguir el caso del perro porque el caso sigue abierto, el caso sigue abierto y vamos a seguir informando de todo, por favor donar. Quiero agradecer públicamente a José Antonio a quien ya acaban de escuchar. Buenas tardes, este vídeo hace unas semanas ya que venía esperando con ganas de hacerlo. En apenas unas horas, Luno, Lunito. Será entregado a su mamá, Andrea. Lo hemos vuelto a conseguir. Será entregado a su mamá, Andrea. Me voy a morder la lengua porque llevo guardado mucho de este caso, pero, pero no, no quiero acabar una cosa, porque al final todo esto yo lo he hecho por luno y por lunito. No me vais a ver en ninguna foto con él, porque yo no busco publicidad. He podido ir con él a Ciama que se lo entregue. Me ha dicho Andrea, por favor, Dani, ven, que te debemos... No, ni a mí ni a mis abogados. Nosotros seguimos ayudando a los animales. A todos los que habéis tirado mierda sobre mí y mis abogados y los que lo hemos hecho, el karma os lo devolverá. Nosotros sí que ayudamos a los animales de verdad. Prometimos que el uno pasaría las navidades con su mamá y lo vamos a conseguir. Y ahora podéis decir lo que queráis. Me podéis seguir escribiendo el uno, el Diosito, bendiciones. Lo que queráis. Luno queda en libertad por el trabajo de mis abogados, por el mío. Y por el dinero que hemos puesto en todos los gastos que llevamos pagados. No hay más preguntas, señoría. Y desde luego mis agradecimientos a Claudia Rojas, quien ha estado aportando contenido de valor con un solo objetivo, y es el de ayudar al unito para lograr... Tu... Ya gente, les vengo a comunicar una hermosa noticia. Hoy liberaron a Lunito. Hicimos todos y todos pusimos un granito de arena en todos los videos. Les agradezco a toda esa gente que pidió por Lunito, que oró por Lunito. Esto para mí es algo muy grande. Quiero dar las gracias a Noticias Clara América que confió nuevamente en mí y que me hizo un video para dar a conocer lo que estaba pasando en España. Se lo agradezco. Gracias, Noticias Clara América. Siempre apoyando a esta mujer. Hoy sí, estoy emocionada. Tengo que estarlo. Yo luché dos meses y otras personas cuando, ay perdón, es que ya no doy más de felicidad. Luno fue liberado, gracias a toda esa gente que confió en mí en cada video, y gracias a todos, porque Lunito ya está con su mamá humana, y va a tener una hermosa Navidad. Gracias. Mil gracias. Y por último, no seamos indiferentes con los animalitos. Ayudémoslos. Ellos también sienten, comen, duermen, respiran, al igual que nosotros, los humanos. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.